Como les decía, ya está con nosotros, vamos a ir a la provincia de Santa Fe y tenemos en línea a Emiliano Lingo, socio gerente de GEA Desarrollos, eh, que además participa en la Comisión de eh, Logística e Industria de COSIR, que son los organizadores del Encuentro Regional Inmobiliario de eh, Logística e Industria. Buenas tardes, Emiliano. ¿Cómo estás? Bienvenido hoy a Conexión Parques. Hola, Lía. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Eh, buenos saludos para toda la audiencia y el equipo de trabajo. Eh, bien, aquí estamos. Bueno, eh, convulsionados. Convulsionados pero, pero con, con muchas cosas, pero vamos a enfocarnos Exacto. en el evento. Sí, y pre, claro, el evento que es el 17 de mayo, contanos un poco en qué va a consistir. Bien, eh, a ver, primero que nada comentar el, el COSIR, por ahí no lo dice digamos, las la siglas es el Colegio de Corredores Inmobiliarios de la provincia de Santa Fe, la región sur de la provincia, ¿no? Uh -huh. eh, es el... el Colegio eh, que nuclea a, a los proveedores a de acá de, la, de, de toda esta región, pero que en particular, en este caso, eh, está organizando este evento desde un departamento, vos lo mencionaste, uh -huh. que, que se constituyó recientemente, muy hace muy poquito tiempo, eh, específico que está orientado a la capacitación y bueno, y el intercambio también de, de, de información y, y de el, el manejo de todo lo que son los inmuebles industriales y logísticos. O sea, uh -huh. eh, acá hay una cuestión bastante novedosa, que es que un colegio uh -huh. de, inmobiliario eh, haya, haya constituido un, un departamento. Sí, es el primero, para, ¿no? El primer colegio. El que, sí, así sí que son cual, pioneros. Lo, lo, uh -huh. lo conversábamos con, con otros colegios de, de y cámaras de, del resto del país y, y es la, la, la primera experiencia y ha sido todo muy muy vertiginoso muy rápido cómo se desarrolló uh -huh. eh, porque nos encontramos con que había una, una necesidad de, de, de nuclear a los a los colegas que están trabajando en este rubro que no eh, acá en esta región si bien tiene hay, hay mucha actividad eh, económica digamos relacionado con con los uh -huh. eh, con los inmuebles industriales logísticos pero eh, no no hay, una, no hay una trayectoria o no hay una una expertise como por ahí sí sucede en Buenos Aires, en Capital. Uh -huh. Y bueno, esto de, de juntarnos, de reunirnos, de capacitarnos, de eh, compartir experiencias, nos nos hizo dar cuenta que estamos, que estamos bien y que estamos fuertes y que tenemos mucho por, por desarrollar. Uh -huh. eh, te decía, entonces, el, este va a ser el, el primer encuentro eh, del sector inmobiliario, logístico industrial, industrial. Eh, en este caso es, es, está orientado a la región, No eh, quisimos uh -huh. empezar con algo más, más local, uh -huh. y lo que estamos haciendo es promover precisamente eh, todo el área metropolitana, la región sur de, de Santa Fe, y la área metropolitana de lo que es el Gran Rosario. Uh -huh. eh, bueno, es uno de los polos logísticos e industriales eh, más importantes del país, y bueno, en escala estaremos segundo o, o tercero después de Buenos Aires, ¿no? Uh -huh. eh, y esto bueno, además no. están haciendo sinergia con eh, CIALI que es el, el Consejo de, de Inmobiliarios que, digamos, tiene fuerte presencia en lo que es el Gran Buenos Aires, AMBA, pero que tiene, digamos, también sinergia en todo el país. Así que están de la mano eh, presentando el evento, ¿verdad? Exactamente. Son no solo que eso apoyan este evento, sino que realmente nos dieron eh, fuerza y herramientas, impulso eh, para para lanzar esto porque, digamos, realmente le, les pareció una, una, una muy buena idea. Eh, seguramente ellos han, han intentado a, a algunas cosas parecidas uh -huh. y nosotros, por suerte, pudimos, pudimos lograrlo, pero sí, tal cual. El, el, eh, viene esto con el, con el apoyo, nos ayudaron a realizar, hay, uh -huh. hay, muy, hay un vínculo muy importante con el uh -huh. eh y, de hecho, nos estamos, nos estamos vinculando mucho más... Uh -huh. eh, eh, de manera mucho más claro. eh, cercana en este momento. Eh, bueno, Emiliano, sí, sí. esto es el 17 de mayo, ¿es un solo día en en dónde? Es el 17 de mayo en la ciudad de Rosario, en el Hotel Saboy, uh -huh. eh, es un hotel bastante reconocido acá en, en la zona, en, con algunas particularidades. Eh, la, es una agenda, va a ser una agenda bastante ajustada para un único día, eh, con, con disertaciones, con, con algunas charlas, con algunas exposiciones. Uh -huh. eh, y bueno, lo que pretendemos es mostrar todo lo que es la oferta de inmuebles industriales y logísticos acá en la región, eh, pero a su vez también eh, mostrar una cara, una visión, una cara distinta de lo que es la, la ciudad de Rosario, que es lo que se percibe en los medios de, de Buenos Aires, que... Uh -huh. Eh, últimamente ha, ha sido de, de mucho impacto alto impacto uh -huh. eh, no, uno no no niega una realidad pero la, la otra parte es que realmente están haciendo cosas importantes y hay un como decía al principio hay un, un mercado eh, muy activo en este momento eh, Vos otros factores, decís sea, un, que los temas de inseguridad no están frenando la inversión en inmuebles industriales parques etcétera o sea, no lo no, está frenando. Eh, A ver, ahí, por supuesto, que, que incide, que, que afecta, que impacta, eh, que direcciona, en cierta manera también. Uh -huh. Lógicamente, hay, hay muchas empresas, o sea, parte de la movilidad que se está dando en el mercado tiene que ver precisamente con, el, con la cuestión de la, de la inseguridad. Uh -huh. eh, empresas que están en zonas más eh, de mayor complejidad eh, buscan precisamente. Eh, seguridad dentro de lo que son áreas de parques industriales, uh -huh. o sea, no no es que no afecte ni no impacta, lo que vemos es que esto que está sucediendo a nivel seguridad ciudadana, o sea, no, no, dejemos de lado un poco esta cuestión eh, de mayor impacto que realmente nos nos, nos uh -huh. está afectando a todos y, y, y de, de manera sí. muy profunda lo que sucede con con algún eh, alguna cuestión de, de, de, claro. de. excesiva violencia, ¿No? Que se uh -huh. está dando por. Pues, que todos ya saben, pero bueno la, la inseguridad eh, es algo que está sucede en el, en el área sí. de, de, de Buenos Aires eh, en el AMBA está, está habiendo muchos problemas también en Córdoba, bueno, mm. y, y Rosario y Santa Fe no son la excepción, pero m, tampoco es que, que hay niveles que uno pueda considerar claro. que desbordan esa situación, o sea, sí, sí, sí la, la, la, las cuestiones de alto impacto eh, los hechos de sí, violencia de sí. extrema violencia que se están presentando, no, uno no sí. puede negar y, uh -huh. eh, y, y de hecho están afectando incluso a, a, al turismo. O sea, Rosario era estaba cada vez siendo una ciudad más receptiva con, con, con el tema de turismo, mucha gente que venía del resto del país, de Buenos Aires, etcétera. Uh -huh. Pero eh, se está y, produciendo en estos días, a lo mejor por una cuestión una particularidad, o sea, sí. tampoco es algo general de todo el mercado inmobiliario. Claro. Es algo que está sucediendo en este rubro y la verdad que es un desafío sí. eh, en este contexto económico, macroeconómico, eh, lanzarnos a esta, a esta iniciativa, Bien. pero bueno, estamos okay. mostrando otra realidad, o sea, con dos realidades distintas, pero esta es la otra. Este, Emiliano, este y, y ya para, para cerrar, eh, eh, mm. quiero aprovecharte, si, ¿qué, ¿qué diferencias o qué sinergias ves vos entre un mercado como a nivel eh, de desarrollos inmobiliarios, eh, el mercado de Rosario y el Gran Rosario con el mercado del de AMBA. Eh, ¿qué, ¿Crees que hay sinergias o compiten? Eh, ¿qué, ¿Qué estás mm -hmm. viendo en, en tendencia, así, digamos, rápido? no Primero que nada, lo, lo primero es interés, mucho interés. Eh, yo no creo que compitan, no son mercados distintos, lo que veíamos antes era que desde, desde el AMBA de Buenos Aires no había demasiado, eh, no se mostraba demasiado interés por este mercado, eh, hoy por hoy eso ha cambiado, hay creo que hay una especie de, no sé si la palabra saturación, pero ya el mercado ha encontrado, en el, en el AMBA ha encontrado ya un punto, eh, no hay no hay demasiado ya por hacer, en cambio esto, Rosario en la región, uh -huh. es eh, muy, muy... O sea muy, muy creciente o sea es una es un mercado que recién arranca donde no hay hay muy poca oferta eh, pero y, y, y exceso de demanda y eso lo está impulsando y ahora en este momento precisamente como que han explotado los, los nuevos desarrollos los nuevos claro. parques industriales o sea es algo eh, están haciendo recién sí. en relación a lo que puede considerarse un mercado ya más adulto uh -huh. de, de Buenos Aires. Bien. Eh, Emiliano, muchísimas gracias. Por supuesto, Conexión Parques va a estar en ese evento el 17 de mayo. Además es Media Partner por y, por supuesto, tiene, toda la audiencia le digo que tienen en conexión eh, en eventos está toda la información, pero además pueden seguir las redes sociales de este encuentro, que es, por ejemplo, Instagram es encuentro.elisfe, elisfe. Eh, ahí está toda la información, para que yo creo que ya se pueden inscribir, ya están las inscripciones para todos los que quieran asistir y, enten, y bueno, conocer, eh, debatir, pero además conocer cuál es... La oferta en Rosario. Emiliano, muchísimas gracias y nos estaremos viendo allá seguramente. Por supuesto, ¿no? muchísimas gracias a vos, nos reitero, a la audiencia y a el al equipo. Bueno, no, nos vemos por acá nuevamente. Muchísimas gracias. Era la palabra de Emiliano Lingo, socio gerente de GEA Desarrollo, pero además desarrollador y participante de la Comisión de Género, de perdón, la Comisión de Logística e Industria de COSIR y, y también de, de Cial, entre otras entidades.